hola amigos estamos aquí de regreso y en este video vamos a ver los aspectos de la vista de sesión o la vista clips muy bien pues manos a la obra este como pueden ver tenemos las pistas en forma vertical en otros programas como por ejemplo puede ser un cubase un logic un pro tools donde generalmente tenemos esta otra vista donde las pistas las tenemos en forma horizontal Aquí en Ableton Live tenemos dos tipos de vistas, la vista de arreglo, o la vista de Eclipse o la vista de sesión. En esta vista, como ya se los he mencionado, las pistas de audio las tenemos en orden vertical. En otros programas, por ejemplo en Cubase, o en Pro Tools, o en Logic, estos bloques en esos programas se les conoce como plugins, pero en Ableton Live se les conoce como clips. Los clips básicamente son contenedores que pueden contener archivos de audio digital o pueden contener notas MIDI. Lo más interesante de esta vista es que podemos reproducir los clips de forma libre solamente dándole clic al play de cada clip. Como pueden ver, pude reproducir algunos clips de forma libre, seleccionando los que quería reproducir, no importando el orden. Y para parar cualquier clip, puedo darle clic al botón Stop de cada una de las pistas. Que el único que parará es el clip de esta pista, por ejemplo. O el clip de esta pista. Y esto lo puedo hacer en tiempo real. Vuelvo a reproducir. Como pueden ver, tenemos aquí algunos botones adicionales. Está en números es del 1 al 8. Y tiene algunos botones con forma de play. Si le doy play a uno de estos botones, se reproducirán todos los clips que contenga esta fila. Estas filas se le llaman escenas. Cada uno de estos. Que pueden contener ideas musicales. Por ejemplo, aquí puede ser este, el intro... Este puede ser el inicio de la canción, etcétera, dependiendo de cómo ustedes hayan compuesto su canción. Aquí lo interesante es que reproduce solamente los clips que se encuentran en esta escena. También contamos con otro botón de Stop que se encuentra aquí abajo que es el stop de los clips. Al darle clic al stop de todos los clips, solamente se pararán los clips, pero la reproducción global continuará. Aunque yo le dé play, no se reproducirá nada porque no hay clips reproduciéndose, a menos de que yo empiece a reproducir algunos clips al vuelo o todos los clips de una escena. Si yo paro la reproducción global, estos clips seguirán reproduciéndose. Observen la indicación visual que nos muestra que estos clips se siguen reproduciéndose. Estos clips dejarán de reproducirse hasta que yo le dé clic a este botón de stop. Tenemos aquí abajo lo que es el mixer de la vista sesión. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Tenemos los canales de envío, también que lo vamos a ver un poco más adelante. Tenemos estos botones en la parte inferior derecha de su pantalla que activan o desactivan algunas herramientas de la vista Session. El icono con una M muestra u oculta el mixer. El botón I.O. muestra el ruteo. Por ejemplo, el audio in o los midi ins. Y los audios outs, es decir, a qué pista se va a ir este, esta pista en particular. Como pueden ver, todas las pistas se mandan a la pista master, que es esta. Al activar el botón de envíos, podemos ver estas perillas adicionales que sirven para enviar audio hacia los canales de retorno. Y al presionar este botón, podemos ver los canales de retorno. Este botón nunca lo utilizo, pero son los delays del track o retardos del track. Y esta última opción es muy interesante, ya que nos permite mezclar varias pistas o dos pistas en particular, como si fuera una sesión de DJ este es el deslizador de crossfader lo más interesante de esta vista es que podemos realizar un performance o una presentación en vivo con un controlador midi por ejemplo yo recomiendo la Kai APC40 o el nuevo controlador de Ableton Live que se llama Push que nos permite lanzar múltiples muestras al mismo tiempo o las que nosotros elijamos para que de esta manera podamos realizar una presentación de una forma creativa muy interesante sin embargo también nos permite grabar la sesión en vivo, es decir, todos los botones que vaya a ir presionando se van a ir grabando a la vista arreglo. Vamos a ver cómo funciona esto. Si nos pasamos a la otra vista, podemos ver que todos los clips que fuimos accionando se fueron grabando en tiempo real, como pueden observar los clips se muestran con una tonalidad más baja, esto ocurre porque los estamos reproduciendo en la vista Session. Para poder reproducir todos estos clips hay que darle clic a este icono, para ahora sí activar la vista arreglo y ya podemos reproducir lo que hemos grabado en esos momentos. Bueno amigos, en el próximo video vamos a ver cómo funciona el panel de navegador.